Hermano, porque hay gente que está en su casa sin comer, no tienen para comer ni nada. Como está la situación que todos los días suben los casos, ahora mismo no se puede. Una sí, sí, sí, sí. economía Yo no quiero que la economía se reactive por lo pronto, porque yo no, nosotros no calificamos en ningún tipo de ayuda, ¿entiendes? El que trabaja independiente en este país está chiripiando como dicen. No sé, si uno no tiene otra entrada, ¿cómo, cómo uno se mantiene? Okay. Eh, que no, porque qué, los casos están aumentando. Todavía no. Okay. ¿Por, qué demasiado caso días, bueno, de... ¿Por qué? Porque hay demasiados casos todos los días nuevos. Estos días fueron los días ¿Por qué? Es que así todo el mundo se queda en su casa tranquilo. Y, y, comida ahí, no hay que salir a la calle. No, hijo, nos sí. estamos cayendo al pedazo. ¿Estás de acuerdo que se reabra la economía? Sí, ah, ya ah, está claro. bueno, pero si nos vamos a morir, mejor que se quede cerrada. Dale el ah. no es que... Todo está paralizado. Ah, ah. ¿estás de acuerdo entonces? Ah. Bueno, por un lado sí, porque okay. hay muchas personas que no tienen recursos y si abren la economía, ¿La persona puede buscarse su comida? Sí, estoy de acuerdo porque ya hay mucho ya, mucho tiempo ya, estoy de acuerdo, sí.